Estamos comenzando a organizar las cosas para las elecciones del 2024, es lo que está hablando la oposición y que quieren hacerlo muy minuciosamente para que no pase lo que ocurrió en las elecciones pasadas, mucho, la, los últimos años, donde siempre existe un pero para que la dictadura tenga su campo abierto. ¿A qué viene todo esto? Que la oposición se quiere unir, como lo que dijo Guaidó hace más o menos un año, que donde haya unión hay fuerza. Se quieren unir, sacan varios partidos y cada quien manda un, un candidato y el que más tenga fuerza de esos se unifica para ir a las elecciones contra Nicolás Maduro para el 2024. ¿Pero qué es lo que están aclarando acá? Que se haga con transparencia y que además le den el aval a los venezolanos que viven fuera de el territorio caribeño, o sea, de su país, porque digamos en otros países, el que los extranjeros votan, dicen si sí, votaron 300 mil, pero es que de pronto hay una comunidad de 800 mil o de pronto de un millón. Pero no olvidemos que en este momento hay más de 7 millones de venezolanos por fuera, y de esos 7 millones de venezolanos que lograran votar, dos. Sería algo que causa peso. Y ahí es donde la oposición está haciendo su énfasis para que sea libre y para que ellos tengan el derecho al voto. Y esto daría de pronto un margen de contrapeso. Porque una cosa muy diferente es el venezolano que vive en Venezuela y que está arrodillado por muchas causas. Uno por amenazas, otro por hostigación, otros porque sencillamente le están dando el clap su caja de alimentos, entonces ya con eso les toca quedarse callados y tienen que ir a votar por Maduro. Pero otra cosa muy diferente es el venezolano que está fuera de Venezuela y que él puede votar libremente y eso de pronto sería un gran contrapeso para la dictadura de Nicolás. Si se quieren llegar a unas elecciones libres y transparentes tenemos que comenzar con claridad. Por eso la oposición venezolana exigió al, al Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo que abra el registro de nuevos votantes. Primero Justicia PJ exigió al Consejo Nacional Electoral CNE que abra el registro para la inscripción de los nuevos votantes que se encuentran en territorio venezolano y para los compatriotas en el exterior que quieran participar en los comicios futuros. El dirigente del grupo antichavista Luis Palacios citó en un comunicado de prensa de PJ no podemos caer en el mismo error de las elecciones pasadas. Es el deber del poder electoral garantizar la participación y el registro electoral tanto en Venezuela como a los venezolanos que se encuentran en el exterior. Palacios aseguró que el voto es un derecho civil y político y que los ciudadanos deben tener tiempo y condiciones de acceso para inscribirse en el registro electoral no vamos a pasar como lo que pasó con el famoso referéndum, cuando son la, la época de votar y las elecciones supuestamente las mesas votantes, se cierran a las 4 de la tarde cuando ellos ven que hay poquita gente, que hay poco flujo y que ellos necesitan votos, entonces las prolongan hasta las 6, 8 10 como en el último caso que las prolongaron hasta las 11 de la noche, pero como era una convocatoria para decir si les gustaba o no les gustaba Maduro, entonces pidieron 4 millones y medio de firmas o 4 millones y medio de votos que tocaba hacerlo entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, y era sumamente imposible. Mejor dicho, era casi que imposible llegar a la mitad y mucho menos a esa cifra. Entonces, aquí lo que se quiere hacer es las cosas con tiempo para que sencillamente haya claridad y no existan los peros a la hora de votar. Al menos el 52% de los jóvenes venezolanos se encuentran ajenos a la política, por así decirlo, por lo que instó al Colegio Nacional Electoral CNE a promover campañas de sensibilización sobre la importancia del ejercicio al voto. Esto es interesante a la medida de que se haga bien, que se haga correctamente y que se haga co con beneficio a, en este caso sería Venezuela como tal. Pero necesitamos que no entren manos marrulleras a hacer de las que han hecho en los últimos años porque ahí sí se vuelve esto un acabose. Esto se pone interesante pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like. Activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. No se le olvide que gracias a ustedes nosotros seguimos, a, seguimos acá siendo los primeros, los número uno, los chismosos del paseo. Pero ante todo, hablando con la verdad. Y seguimos aquí gracias a ustedes. Porque ustedes, el que leen sí, o que leen no, o que hagan un comentario, hacen que nosotros sigamos acá dando la noticia día tras día de lo que va pasando. El partido PJ iniciarán una campaña para promover la inscripción en el registro electoral y la participación en los comicios presidenciales previstos en Venezuela en el año 2024. La ONG el pasado 20 de julio denunció que el directorio del Poder Electoral Venezolano no cumplió con las principales funciones y competencias que le correspondía ejecutar durante el primer semestre del 2022 entre las que destaca actualización eficaz oportuna y correcta del registro electoral que hasta el momento al parecer no ha pasado nada la ONG indicó en un comunicado que más de 10 millones de venezolanos requerirían inscribirse o actualizar sus datos de residencia y centro de votación dentro y fuera de del país. Esto debería hacerse desde el 20 de abril del 2022 hasta diciembre del 2024, fecha en la cual deberían realizarse las próximas elecciones presidenciales. Esa fue la propuesta de voluntad popular para las primarias de la oposición. También propuso el mes pasado que las elecciones primarias de la oposición venezolana para elegir un candidato para los comicios presidenciales previstos para el 2024 se hagan en el primer trimestre del 2023 en un comunicado difundido en twitter leopoldo lópez desde españa indicó que impulsará la convocatoria de las primarias de manera independiente con el apoyo de la comunidad internacional permitiendo también la participación de los venezolanos que se encuentran en el exterior de igual manera promoverán una alianza internacional para exigir y presionar por la realización de los comicios presidenciales bajo las condiciones planteadas en el informe de la Unión Europea en el 2021, que garantice la participación plural de todos, absolutamente todos los sectores del país, independientemente de los resultados de las primarias, así como de las reformas constitucionales que sean necesarias para recuperar a Venezuela. El partido de la oposición BP ratificó su respaldo a las manifestaciones de calle para exigir reivindicaciones laborales así como por condiciones electorales, liberación de presos políticos y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha venido diciendo la unión solo unidos con una estrategia común y armónica lograremos retomar el camino hacia la recuperación y la preparación del evento presidencial. También se exhortó a la oposición venezolana a definir con urgencia una fecha para los comicios primarios para comenzar el trabajo necesario y prevenir escenarios sobrevenidos como adelanto de elecciones presidenciales realizado por Nicolás Maduro en el 2018. Recordemos que para el 2018 ellos hicieron una pequeña trampa. ¿A qué voy yo? Si las elecciones están programadas para diciembre, del 2024. Entonces todos están listos, sí, perfecto. Pero resulta que llega y el señor Nicolás, saca una ley y dice que las elecciones que se van a celebrar el 10 de diciembre del 2024, un ejemplo, se van a hacer el 10 de junio, o sea, lo adelanta seis meses antes. Entonces no da campaña ni para campañas ni para tener claro cuáles son las propuestas para que el pueblo sencillamente salga a votar. Yo soy claro en una cosa. Recuerda que yo les decía a ustedes, salgan a votar. que quieren votar por Maduro? ¡Perfecto! Nadie les va a decir que no. Si la gente está amañada de vivir así como vive, o si se conformaron con la caja de alimentos Club, que es una miseria para el pueblo, pero muchos se acostumbraron a una zona de confort pobre y vaciada, pues dejémoslos. Pero si es lo contrario que también haya la libre expresión donde el manifestante... ...donde el votante o donde el, el venezolano, como lo quieran llamar, ejerza su derecho al voto legal y transparente, que sea por cuenta propia, si está conforme que vote por el sí, si está inconforme que vote por el contrario, es así de sencillo, pero que se hable con la seriedad de una fecha estipulada... De una elección libre, transparente Sin necesidad de que haya Marrullerías, que haya esas Malas costumbres de las cuales se echan mano Para coger el poder Absoluto de la forma que sea O sea como decimos nosotros a la maldita Sea, eso es lo que hay, ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad